Blandos, eh, ahora que se viene la temporada, días de calor, de, de, ideal para la pesca de taradiras. Les empiezo a mostrar una serie de marcas eh, que se utilizan para pescar en profundidad. Conseguí los offset, como van a ver en este, en este lugar, eh, para pescar anti-enganche en profundidad. Bueno, tenemos marca Don KB, marca z de negocio, de Caster, modelos tipo rana, tipo gusano. Eh, eso va en gusto. O, o,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 Seguimos Nico, pescado corto, grueso, peleador, así que dale, espectacular.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 Sí, Monico, un pique espaciado, de a poquito, de alguna planchada, hasta va a dar trabajo y levantar a los pejes. En Rincón de Milbert Tigre, el Arcoíris, verdulería, frutería, carnicería y almacén, venta mayorista y minorista.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 de cabañas el pica palo entre ríos argentina para esta nueva temporada de pesca de tarariras no desventaja y pesca con los mejores señuelos payo argentina comunícate al teléfono 11 57 61 50 47 o al 11 660 77 172 en Facebook Payo Argentina. Ya se viene el verano y tu próximo kayak encontralo en Palace Fishing Shop con sus modelos Squalo, Family, Samoa Trigger y Shark. Además vas a encontrar todos los accesorios para el kayak fishing, buscalo en todas las redes sociales como arroba palace fishing shop o comunicate al teléfono 3412 50 43 53.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 Chico, está saliendo gente, laguna muy planchada. Estamos rogando que sople el vientito. Lindo ejemplar de rey. No pudimos filmar el pique porque se dio. Estamos justo acomodando la lancha y cambiamos de lugar. Y Nico había tirado y salió el pique. Un hermoso Matú, un hermoso bichoche. Así que bueno, felicitaciones y a seguir Nico, vamos. ahí con las bollitas negras, muy bien, che, espectacular otro hermoso bicho de la Zoraida doblete, doblete es espectacular, acá un doblete de Nico bueno, arrancó el viento, nos pusimos garetea de vuelta Ahí está el otro, bueno, pescadito medianito chico, pero bueno, por lo menos arrancó el pique Se había planchado la laguna, veníamos mal, eh, mal mal mal, eh. pero bueno, ahora arrancó todo el vientito y estamos gareteando Ahí estamos mostrando cómo está la laguna Bueno, vamos haciendo la pesquita de a poco Nico pescando, a veces los piques difíciles de filmarlo, grabarlo porque se ven a veces cerquita del ancho y no hacemos tiempo a agarrar la filmadora, pero bueno. bueno. seguimos con una captura de Nico, hubo pase de filmador ahí, lindo tamaño, lindo tamaño de peje. Bueno, se activó la... Exacto. Pesquero Luis Robea Qué tamaño, qué tamaño está saliendo Mirá, qué tamaño, espectacular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 Muy buena calidad de pescado Nico, pescado gordo, lomo ancho, mirá Bárbaro Bueno Bárbaro. y sigue la fiesta, sigue la fiesta en la Zoraida A pesar que se paró un poco el viento, sigue el puque. Sigue activo el pescadito, sigue activo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 ¡Muy bien! Lindo pescado, Nico. ¡Bárbaro! Está venido con una linda captura, parece. Por lo bueno, está bien. peleando muchísimo, muchísimo. Bueno, qué pescadito no es de los grandes que está saliendo normalmente ¿eh? un pescado que andará unos 500 gramos este pero tiene muy buenos trofeos esta así que vamos bueno, vamos finalizando ya la jornada Nico realmente una tarde fantástica nos ha tocado Nos salvo que se levantó el vientito ¿eh? porque veníamos mal si no, no si se levantó el viento estábamos complicados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 con la bollita y todo bueno no nos queremos muy mánicos eh como viene la pesca 10 ahora mira, 10 centímetros eh, cosa más linda, que cosa más linda cuando pican bien arriba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 Ya estamos, ya habilitados de nuevo, hace un mes y medio este, disfrutando de poder salir a pescar y a laburar que es lo que más nos gusta hacer así que vamos a ir hoy a hacer una pesca de altura salmón, mero, besugo, chernia este, estamos en una muy buena época de pesca porque ya es época de desove así que empieza a entrar pescado en volumen y en tamaño este, las condiciones de clima son muy muy buenas Mar va a estar Pileta, así que nada, a pescar. Bueno, el, el que te quiera contactar, ya sabe por Face, por Facebook, Instagram Sirius Pesca, por Instagram Sirius Bajo Pesca, si no al 223-439-4359 o al 2236-150-450. Bueno, nos vemos en un ratito. ratito. ¿Vale, señor? Sí, señor. Lo dije.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 47 5267 visita www.launionpesca.com.ar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 Comunicate al 03489-340592. A Venía a pescar Macovequi. y la vendió José Peca, ¿eh? Bien, José Peca? ¿Samos? Bueno Pato, gente de Pesca y Aventura, de Mar del Plata, Nico del Sirius. Acá los muchachos les van a mostrar cómo se pesca. A ver, arriba, arriba, mirá, salmones, meros en cantidad, bellugo, tamaños espectaculares, la verdad que una pesca alucinante hoy. ¿no? Así que bueno, nada, Mar de Plata los espera. Gracias por invitar. Hay que traer ganas, nada más. Saludos para todos.